Ya no despertó, salió de su estado de coma, ya no está intubado, le bajó la fiebre y respira bueno. por sus propios medios. Esta información fue confirmada por su madre que el sábado a primera hora subió un posteo muy emotivo muy replicando una de las letras más icónicas de Chano y de Tambiónica que justamente es la canción música en donde bueno, se puede llegar a leer un poquitito de la situación que está atravesando y a partir de ese momento, Flor, sí. llegaron aquí al lote también de un montón de fanáticos. Estoy para viendo esa pared impresionante es al tremendo. cantante. Qué, locura. Qué hermoso. Sí. ¿Sabés sí, que nosotros sí, cuando estuvimos cantar, acá el viernes sí. al mediodía había una uno o dos afiches como mucho? Y cuando se conoció la noticia de su mejoría, eh, bueno, quienes son fanáticos y siguen a Chano y lo apoyan, realmente han llenado esta pared del sanatorio Otamendi con frases realmente hermosas, con pedidos lindo. muy lindos y muy buena energía. Estas son las personas que, bueno, Qué viste hermoso. que la madre siempre decía sigan sigan tirando a favor de Chano, ayudemos a que las cosas puedan salir adelante. Y bueno, sí. floresta es el panorama hoy aquí en el Otamendi. Y estos mensajes seguramente lo van a ayudar a salir adelante. Mira lo que dice es esta muestra de amor que la gente, que alguien se tome el tiempo de, sí. de ir hasta ahí con un cartel y... Que Marina también estas cosas lo mostró. Hermosas, Es hermoso. Muy, muy fuerte. Eh, Gonzalo... Sí, hay más Sí, hay más de 45 carteles, Flor. Y estuvieron llegando hasta hace un ratito. Lo que pasa es que, claro, ya no hay lugar en esta pared. Hay que ver si pueden seguir en las próximas. Pero bueno, no bien se conoció la noticia de su mejoría, la gente se comenzó a acercar aquí para dejarle sus, sus buenos deseos. También se expresó en las redes sociales su hermano Bambi, que va a realizar el 4, si no me equivoco, de marzo, sí. un recital que ya tenía pactado justamente para decir yo también necesito reencontrarme con ustedes y con la música y entre, entre todos poder transmitir buena energía y el mensaje que está presente. En esta pared de Lotamendi, fuerza chano, alegro, es la frase que resumen todo esto que estamos viendo, Flor.